¿Qué pasa con Compitruenas, con pitruenas? Bienvenidos una vez más a Rompiendo Pokémon Let's Go y bienvenidos a un capítulo más que interesante. En el día de hoy vamos a comprobar qué ocurre si tratamos de evolucionar a nuestro Eevee, nuestro starter Eevee de Pokémon Let's Go Eevee. Ya sabéis que en estos juegos, a pesar de que Eevee es un starter y podría ser súper poderoso y que tiene muchas evoluciones, no te permiten evolucionarlo. Cuando lo intentas con cualquier piedra te dice que no se puede. Vamos a ver qué pasa si rompemos estas reglas e intentamos convertirlo en un Jolteon, en un Vaporeon o en un Flareon Pues ya estamos aquí en Pokémon Let's Go Eevee chicos en nuestra partida de nuestro Shiny Lock Pero quitando todos los hacks para evitar problemas de spoilers Estamos en Pueblo Lavanda, la verdad que la música es un poco tétrica pero es lo que hay Fijaos, he metido en el equipo a Eevee así que vamos a comprobar qué ocurre si intentamos evolucionarlo Ya sabéis lo que ocurre normalmente, eh, te dice que no es posible, que este, este starter no puede evolucionar pero ahora tenemos la piedra trueno, piedra agua, por supuesto he metido todas las piedras para ver eh, tenerlas todas de una atacada. Y vamos a ver qué ocurre si probamos una piedra trueno, por ejemplo, en nuestro Eevee Y sí que puede evolucionar, vamos a ello, chicos Anda, Eevee está evolucionando, está como una pose un poco rara, ¿no? Para ser un Eevee Ahí va Ok, McKay y. Ahí está, tenemos a nuestro Jolteon Starter. Veamos. Tu IB en Jolteon, perfecto. ¿Y ahora qué? Petará, petará, petará, petará, petará. ¡No! ¡Pokédex! Datos de Jolteon Santa que está en la Pokédex. ¡Wow! No me dice. No me dice nada de este Pokémon. ¿Os fijáis? No dice descripción. Tipo eléctrico, Pokémon relámpago. No me pone ni altura ni el peso, o sea. Aquí a la derecha sí, pero a la izquierda no Lo cual es bastante raro Vamos a darle a siguiente Y quiere aprender Impactrueno, ¿vale? No, no te voy a enseñar impact Impactrueno, tampoco creo que haga falta Y no peta, ¿no? Parece que funciona Fijaos, nuestro starter Jugar con Jolteon A ver No aparecerá Jolteon, no, aparece Eevee todavía Sigue siendo Eevee Lo cual es bastante extraño A ver, hola Eevee, hola Vale, sigue siendo Eevee Y... y ya está, ¿no? Vamos a ver eh, los Pokémon Jolteon, fijaos Ya no tiene el corazoncito típico que tenía ese Eevee starter Que era como en plan, soy un Eevee especial, ¿no? Este Jolteon no lo tiene Y vamos a ver sus datos por curiosidad Vamos a verlo Jolteon Altura 84 metros Peso 24 kilos Naturaleza grosera, tipo eléctrico Y ya está no, no hay nada especial por aquí que podamos ver. Origen Pueblo Paleta, entrenador original Echo. Ok, ok. Y aquí, obviamente, el único que tenemos es el señor Eevee, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si le sacamos de la Pokéball. ¿Podemos sacarle la Pokeball? Ahí está, Jolteon te acompañará. A ver. ¡No sale! ¡No sale, Jolteon! Vaya. <ríe> ¡Qué fuerte! Vale, vamos a ver qué pasa si entramos en combate. ¡Hola, señorita! ¿Qué me cuenta usted? ¿Qué Pokémon es mono, redondo y recuerda a un muñeco de peluche? Uh, pues... Mmm, ni puta idea <risa> Anda que no habrá Pokémon de esos A ver, modelo Geno, un solo Pokémon Clefairy, vale, sí, es verdad, Clefairy también es mono y parece un peluche estoy, estoy de acuerdo contigo Ahí va, Jolteon Es un Jolteon, eso sí que sí, es un Jolteon Nivel 5 Pero obviamente aquí vamos a tener serios problemas porque nivel 26 contra nivel 5 Esto es un problema muy serio pues nada, lo que no he oído es el grito, ¿no? A ver... Si yo le doy a datos... Fijaos... Ah, no, no, no hace el grito, no hace el grito. Pero si cambio de Pokémon... A ver, si cambiamos a Drenito... A ver, cambiamos... Jolteon se retira... Entra Drenito... Que hace su grito... Perfecto... En cambio, con Jolteon no ha sonado nada, ¿no? Pues cosa mía... Ahí está el metrónomo... Polución, gracias, lo evita, es Que Adrianito es un dios Adrianito es un dios, entra Jolteon Va a morir probablemente, pero vamos a ver si suena El grito, lo quiero oír otra vez Porque me ha, suena, me ha parecido que no ha sonado Ahí va Fijaos, no suena nada No suena nada ¿Por qué? ¿Por qué no suena nada? No entiendo, cascada, vale, venga Jolteon, ha sido un placer uh -huh. Buah, interesante Muy interesante, chicos, esta prueba ¡Qué curioso! Vale, vamos a intentar probar algo un poquito diferente. Bueno, chicos, pues bastante interesante esta primera prueba hemos probado con Jolteon. He probado también con Flareon y con Vaporeon y ocurre exactamente lo mismo, solo que con esos dos Pokémon. Vamos a ver qué ocurre ahora si intentamos evolucionar a Eevee en Lyfeon o en Glaceon, ¿vale? Pokémon de otras generaciones que no tienen nada que ver con este juego y son evoluciones de Eevee. A lo mejor, a lo mejor funciona si las han metido por ahí... No sé, no tengo ni idea Vamos al juego y vamos a comprobarlo Ya estamos de nuevo en Pokémon Let's Go chicos Vamos a comprobar qué ocurre al evolucionar a nuestro Eevee en Leafeon o en Glation. yo creo que puede ser una prueba interesante Ya hicimos la prueba de los Pokémon de otras generaciones de varias maneras Pero esta no se me ocurrió y ahora puede ser muy interesante Fijaos porque la Piedra Hoja y la Piedra Hielo ahora mismo son aptas con Eevee Vamos a ver qué ocurre con eh, la Piedra Hoja mismamente con Eevee Vamos a ver este posible Leafeon ¿No peta? ¿No, ¿No peta? Lo cual está guay, se agradece E Eevee está evolucionando yo creo que no va a salir un Leafeon, obviamente, porque Leafeon no está en este juego Pero debería salir el típico Marowak, si no me equivoco Ahí está, Marowak El Marowak que ha salido en las otras pruebas que podéis ir a ver en el vídeo, en los vídeos anteriores Ahí está, y evolución Leafeon ¡Ojo! ¡Ojo la Pokédex! Pokémon eh, verdor, tipo planta ¡Vale! ¡Vale! Como ya descubrimos en el vídeo aquel de, de otras generaciones, sabe cuál es el tipo de los Pokémon. Pero fijaos porque también sabe parte de su descripción de la Pokédex. Pokémon verdor. No sabe su altura, ni su peso, ni su número de la Pokédex. Pone 000. Pero está aquí. Vamos a ver si podemos verlo en la, en la Pokédex. ¡Oh! No puede ser. No puede ser. Se ha petado. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pues vamos con la prueba correspondiente a Glaceon. Vamos a ver qué ocurre con este Glaceon. No espero nada diferente, la realidad. Espero que ocurra, que ocurra lo mismo que con Lyfeon. Pero no sé, veremos si la descripción de la Pokédex cambia, si sabe el número de la Pokédex, si sabe algo diferente. Ahí está nuestro Marowak. Y enhorabuena Twibi, ha evolucionado en Glaceon. Por supuesto, el nombre del Pokémon sí que se lo sabe... Y el tipo también, porque en la descripción de la Pokédex viene Pokémon, nieve fresca, de tipo hielo, glaceon, sin número de Pokédex, sin altura, sin peso, sin descripción. Tampoco podemos ver el grito, ¿verdad? No, fijaos, estoy pulsando el botón más, no suena absolutamente nada. Las animaciones son las de Marowak, normales y corrientes, no esperaba menos. Y yo creo que ya está. ¡Qué pena que no haya salido algo más interesante porque ahora se petará, ¿no? Sí. ¡Ah, qué rabia! Bueno, pero al menos ha sido interesante. Bueno, compitruenos, pues después de estas dos pruebas vamos con una tercera, un bonus track, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver qué ocurre si evolucionamos a nuestro starter, a nuestro Eevee. En un Pokémon que no tenga nada que ver con Eevee, por ejemplo, un Mewtwo. Vamos a ver si Mewtwo aparecería en nuestra cabeza por detrás. Yo creo que no va a pasar nada diferente a lo que ocurrió con, con Flareon o con Vaporeon o con Jolteon, pero no sé, nunca se sabe. Vamos a ver qué ocurre. Ok, pues estamos en Let's Go Eevee otra vez y vamos a la bolsa, bolsillo de mejoras, y ahora lo hemos puesto en la Piedra Lunar. Vean, veremos... Este... Posible Mewtwo... ¿Funciona? ¿Evo? Sí funciona, perfecto, Eevee está evolucionando Y ojito porque va a ser de las pocas veces que veáis un Eevee transformándose en un Super Mewtwo ¡Ay, qué vas! ¡Mega Mewtwo X?! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué Mega Mewtwo X? Por favor, ¿alguien me explica esto? Ahí está, registrar los datos de Mewtwo ¿What? ¿Psíquico lucha, Pokémon genético, Mega Mewtwo X? Pero si he puesto Mewtwo, lo habéis visto. Su poder psíquico ha incrementado su masa muscular. Posee una fuerza de agarre de una tonelada y puede correr 100 metros en 2 segundos. ¡Wow! ¡Qué curioso! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Mirad ese Mewtwo! a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jugar con Mewtwo, vale, no sale aquí, obviamente No sale Mewtwo en la cabeza A ver, Pokémon Fijaos, tiene el símbolo de la Mega ¿Pero por qué? ¿Datos? Un Pokémon Mega evolucionado Tal cual Pero tal cual ¡Qué raro! Y este sí que tiene el grito ¿Lo oís? Fijaos, datos ¿Escuchad? Ahí sí que suena No como Jolteon Lo cual es verdaderamente extraño Vale, vamos a ver eh, qué pasa en combate No sé, por curiosidad Vamos a combatir otra vez contra esta señorita A ver, Mega, Mew Mega Mewtwo X, tío ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué Pokémon es mono redondo y recuerda a un muñeco de peluche? Ya lo sabemos, es Clefairy. Esto es spoiler del principio del juego No, obviamente no es spoiler porque ya han visto la parte inicial del vídeo, eco Modelo Geno, un Pokémon, Clefairy. Y ahora vamos con Mega Mewtwo X, que es rarísimo Adelante Mewtwo ¡Ay, que vas! Y es Mega Mewtwo, es que sí que suena Y ya está, tampoco hay mucho más que probar, ¿no? Vamos hacia el centro Paseamos por aquí Y entramos en Pueblo la banda Y su música tétrica ¡Hola, enfermera Joy! ¡Cúrame a mi Mega Mewtwo! A ver, sí, quiero que descansen Dame unos segundos, a ver la imagen que aparece ahí A ver... ¡Oh, aparece Mega Mewtwo! No sé, qué curioso me parece Me parece brutal, pero brutal Pues nada chicos, hasta aquí la prueba de hoy La verdad que ha sido brutal, muy interesante Como todas las anteriores, han salido cosas Curiosas cuanto menos Y joder, espero que os encanten este tipo de vídeos Si os encantan, no os olvidéis de dejar un super like De compitrueno. ¿no? Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo Rompiendo Pokémon Let's go, chao, chao